soy Acid y en esta segunda parte voy a enseñaros la clase, la clase básica del criomancer y dos clases avanzadas el arquero y el berserker eh, vamos a empezar con la clase de criomancer que es la que he elegido para el EVA así que vamos a empezar bueno como veis nos han dado tres habilidades la habilidad las dos primeras habilidades son el botón izquierdo y el botón derecho del ratón, una habilidad normal, un ataque normal, básico, y el botón derecho es ataque mantenido, para hacer un ataque más potente. Y el botón 1, como habéis visto, es un ataque de área, para lanzar cuando los enemigos se te acercan o te acercas tú hacia ellos. bueno todos estos enemigos que tenemos por aquí son para practicar también nos han dado una habilidad que la tenemos en la tecla E que es para hacer un fatal cuando un enemigo está ahí la tenéis, cuando un enemigo está en bajo de vida le podemos hacer un ataque, ahí ha vuelto a aparecer para matarlo y ahí tenéis el fatalismo bien como veis con la tecla shift o incluso dando dos veces hacia cualquier dirección w podemos hacer un pequeño escribe como os comenté en el anterior, anterior parte, un dash aquí ahora lo que podemos hacer es simplemente practicar con nuestras habilidades con todos los enemigos que tenemos aquí y nada, una vez terminemos con la práctica podemos salir por la puerta y vamos a ir ya a la siguiente clase, que es el arquero. Bueno, aquí tenemos la clase del arquero, que al principio nos dan una sola habilidad, la cual podemos usar haciendo varios clics y tiras flecha, flecha, flecha, o puedes mantener y hacer un tiro más potente terminamos con todos los enemigos ya pasamos al siguiente fase en la cual ahora nos dan otra habilidad esta habilidad lo que hace es cambiar nuestro arco y ahora por ejemplo lo tenemos en daño elemental eléctrico simplemente tenemos que darle con el botón derecho del ratón y ya nuestro arco veréis como visualmente se pone con electricidad alrededor y todas las flechas que lancemos serán eléctricas. Bien, como hemos hecho al principio, ahora podemos atacar eh, con el botón simple, haciendo varios tiros de flechas eléctricas rápidas, o podemos mantener el botón izquierdo del ratón para hacer un ataque más potente, que a la vez también hace ataque en cadena, y todos los enemigos que estén alrededor quedan dañados por este ataque. Ahora seguimos simplemente practicando con estos golpes que hemos aprendido Manteniendo apretado, tirando fechas rápidas con el daño eléctrico Para pasar a la siguiente fase para que nos tenga la siguiente habilidad La siguiente habilidad sigue siendo la misma Pero en este caso podemos cambiar a daño elemental y a daño de fuego El daño de fuego es lo mismo Podemos hacer ataques rápidos O ataque mantenido para hacer un ataque masivo, un ataque de área. Bien, practicamos más con el fuego, con el eléctrico, para cogernos a, al estilo de combo del arquero, ya que todos los jugadores tienen distintos estilos de combo y no todos funcionan de la misma manera. ahí estamos tirando ataques rápidos y ataques mantenidos cambiamos de eléctrico a fuego bien, ahora cogemos ponemos el ataque de fuego y hacemos un ataque en área, manteniendo apretado y así atacaremos a todos los enemigos haciéndole daño por segundo Bien, en esta fase ya nos dan otra habilidad, esta habilidad es para escaparnos, digamos, o para protegernos Es una área que crea alrededor nuestra, en la cual tenemos que hacer que los enemigos la crucen para que se dañe. Luego simplemente hacemos daños de ataques de área, ataques en cadena, vamos atacando, siempre tirando hacia atrás con el arquero para ganar distancia con el enemigo y matarlos Ahora nos han dado otra habilidad, esta habilidad también es de escape, tenemos que hacer un dash hacia atrás, ya sea apretando la S y el shift o doble S y luego saltando, eso lanzará una bomba y atacará a los enemigos. Luego seguimos atacando normal con todo lo que hemos aprendido anteriormente, haciendo ataques simples o ataques potentes, cargando el, el, la barrita y ya está. ahora simplemente practicamos todo lo que hemos hecho, hasta terminar el tutorial del arquero. Aquí podéis ver un poquito cómo he practicado yo. Siempre tenéis que avanzar en, en estas fases, si queréis practicar con todas las clases. Tenéis que avanzar y ir matando para mediros cómo, cómo habéis aprendido el tema de los combos y todo eso. Una vez terminado el tutorial, pues ya puedes elegir otra clase o para practicar con ella o elegir la tuya propia para ya seguir jugando. Bueno, como veis, cada vez que terminamos un tutorial de estos de clase nos dan un costume. Así que también si queréis practicar con todos, ganaréis un costume de todas las clases ahora vamos a la siguiente clase que es la clase berserker bueno como veis en el berserker nos dan una sola habilidad pero esta habilidad costa de combo así que no es solo una habilidad son varias como veis podemos hacer botón izquierdo izquierdo izquierdo cuatro veces o tres veces o dos veces en ambos casos, nos va a hacer un ataque distinto. Cuando acabemos con esta fase, ya nos dan la segunda habilidad, que es el botón derecho del ratón, Con el cual ya podemos hacer ataques más fuertes cargando. Y luego ya podemos combinar ¿eh? tanto el botón izquierdo como el botón derecho para hacer ataques más fuertes. Bueno, ahora nos, nos, vamos, nos van a enseñar cómo hacer ataques de área para atacar a, pues, a varios enemigos a la vez con el propio B Shaker y así terminar con ellos Como veis, ataca a todo lo que tenemos alrededor B Shaker como veis es una clase melee es que está muy pegado en la cual es más recomendable ir con un support que ir solo, no es recomendable ir solo, a no ser que se te ve muy bien y estés acostumbrado a, a correr a los enemigos. Bueno, como veis en esta clase, en esta fase ahora nos están enseñando a atacar haciendo un combo, que es botón izquierdo y botón derecho. Ese sería el primer combo. que hacer varias veces el combo bien hecho para pasar a la siguiente fase una vez hayamos hecho bien los combos ya podemos matar al enemigo y pasar a la siguiente fase ahora nos van a enseñar otro combo el cual es botón derecho o sea, botón izquierdo botón izquierdo y botón derecho para hacer un ataque en área masiva tenemos que hacer lo mismo, practicar con él varias veces y una vez hayamos conseguido el logro ya podemos matar a los enemigos y continuar hasta la siguiente. Fase. Bien, aquí nos dan otra habilidad, la cual es para hacer un ataque masivo como veis. Que no tenemos por qué estar utilizando con el botón izquierdo y derecho sino ese sería con el botón 2 concretamente entonces simplemente tenemos que hacer en, to en todas estas prácticas tenemos que hacer siempre lo mismo nos enseñan la nueva habilidad platicamos con ella unas cuantas veces y luego ya podemos en los enemigos para pasar a la siguiente habilidad en esta habilidad nos dan eh, la habilidad de torbellino la cual podemos eh, hacer varias veces, como veis simplemente tenemos que esperar a que se vuelva a recargar se recarga muy rápido porque simplemente se recarga rápido porque no es una habilidad muy potente al ser una habilidad, una, una habilidad potente y realizar poco daño se puede recargar más rápido las habilidades de daño masivo tardan más en recargar en esta fase nos dan una habilidad que es para romper el escudo del enemigo, como veis. Y así hacerle más daño. Y en esta fase nos vuelven a dar otra habilidad, una habilidad nueva. En cada fase siempre suelen dar una habilidad nueva. En la cual podemos utilizar las anteriores y la nueva. La nueva, como veis, es un salto hacia el enemigo. Y la de la motosierra vamos a romper la defensa del enemigo, lo matamos y pasamos a la siguiente fase, que ya sería la última. Que es eh, poner en práctica todo lo aprendido y matar a todos los enemigos. Aquí ya es divertirse y practicar. Si os fijáis en respecto al, al criomancer, a la anterior clase, el berserker eh, no tiene tanta movilidad es, y sus, sus ataques son un poquito más lentos. Todos tienen ataques rápidos pero son más lentos y aparte es daño a melee, o sea, tienes que estar siempre comiendo daño. fase y vamos a la última que sería la fase del boss a y así conseguiríamos al terminar todas las fases como os he dicho conseguiríamos el costume de, del Berserker. el tema de practicar eh, estas clases sirve para luego saber que en, Después voy de a elegir la clase básica de las tres primeras. ¿En qué clase vas a centrarte para ir a por ella? Por ejemplo, si no te compras el juego cuando empieces, la clase de Berserker la podrías conseguir empezando siendo un paladín, por ejemplo, y, y luego ir hacia el camino de, del Berserker. Por eso viene bien venir aquí y practicar. practicar para saber cuál es la clase que, que te vas a quedar. Y nada, aquí como antes, es simplemente matar al boss, y una vez matemos al boss pasaremos a a terminar el vídeo, y las siguientes clases las pondré en la tercera parte de, de, esta, de este vídeo. Gracias por la visita, y nos vemos en la siguiente parte.